¿Sabes en qué consiste el proyecto Cestas de Ilusión? Somos los alumnos del ciclo formativo de grado medio de atención a las personas en situación de dependencia en el IES Tomás Navarro Tomás de Albacete, junto con el Centro Ocupacional y Centro de Día de Mayores de Asprona. Estamos preparando una campaña de recogida de productos navideños que serán destinados a personas sin recursos. Estas cestas navideñas están destinadas a la Asociación Contra el Cáncer, Cotolengo y otras identidades. ¡Colabora! Os animamos a participar. Podéis donar dulces navideños que vayan envasados y con azúcar y sin azúcar, como turrones, mazapanes, polvorones, bombones... Podéis llevarlo del 7 al 25 de noviembre al Instituto Tomás Navarro Tomás en la Avenida de España frente al campo de fútbol o en Asprona en calle Arboleda 61. Porque contigo, la Navidad... La Navidad... Tienen sentido. Porque un producto vuestro es una sonrisa para ellos.